Bienvenidos sean todos a la simulación de Canal 49, semana 16, sí, 16 contra los Washington Commanders Estamos aquí en Twitch, yo les dije que iba a ser ayer, no, inclusive en el canal de hace rato Me dijeron ayer lo vieron, no lo vieron, lo van a ver hoy, quien quiera que se conecte Y si no, pues ni modo, me lo vuelvo a echar yo solo Este Ando, ando, ando, ando con todo el comercial, Canal 49 por todas las... Vamos a jugar a ver qué tal nos va, a ver si llega alguien y si no, pues ya saben que andamos saludando a toda la banda de YouTube y de Twitch. Y pues bueno, a jugar. si sí ha dicho, ahí vamos, ahí vamos también en mi simulación. Yo espero que sí me alcance a meter a Playoffs. Se están poniendo muy perros, pero no importa. Vamos a, a jugarlo chido. Avancemos la semana. Obviamente van a ser los Washington Commanders. Ahí está. Juguemos el partido. Miren, estamos con récord parecido. Lo ¡Tengo que ganar! Volvemos la estrategia y juguemos el juego completuco. A ver, ¿qué tal nos va? Washington Commanders. Ah, uniforme normal, todo bien. Ahí está. Ámanos. Cameron Hayward. De los Pittsburgh Steelers. Qué chido ya estar en playoffs. No pudo haber plática postgame. Eso me traumó mucho. Andaba yo bien lejos del de pueblo donde he nacido. aquí del estudio. Y pues si no estoy aquí no puedo hacerlo. Este, pero ah, qué felicidad. Qué felicidad esa victoria. Eh, nuevamente como en 2019. Ganándosela a los Seahawks. En su casa. Metiéndonos a playoffs. Aquella vez. Amarramos el título de división. Fuimos como primer lugar de la conferencia. Bueno, todo un show, están tocando La neta es que no voy a abrir porque ya estoy jugando Entonces, no. vamos a revisar quién es Lo que llega alguien por aquí A ver si alguien sigue a la transmisión Ay, los Washington tampoco van a salir todos de blanco ¿Qué 19 y y Edición Dios, Sabatina Dice Buenas amigos, todo bien Juan guión bajo Pablo Guión. mi Divo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan hermanitos? Buenas, buenas. Si sí, llegaron, ¿quiénes hay? El buen Bebysqui, Divo, Juan Pablo 1085, Betiski, vientos, ¿cómo ¿Biste? están, canales? Yo todo bien, Hola. ustedes cómo están. Dark Suga Yo ya aquí listo ¿Biste? para echarme el juego contra los commanders. Dark Suga, ¿cómo es estás? Mira si ¿sí andan aquí, qué chido de banda Qué chido que se unen. No andamos saludando a todos. Bubut. Ah, vamos a ver, es aquí. Esta, este. No sé qué quiere decir Dice que el Chase Young va a jugar el sábado. Ah, ok. Luego hago eso. Ah que el Che Jung va a jugar, dice que, que regresa, no, este, este sabadito contra los pues es que ya se juegan todo hermano, y ya este, si no, si no ganan los Washington Commanders, podrían quedar fuera de la, de la contienda, y fíjense que ahorita, toda, todo el este de la nacional, si lo dejen mi canal, ya lo vieron, no vayan a verlo, todo el este de la nacional, está clasificado, todos están en playoffs, las águilas, los vaqueros, los gigantes y, y el Washington Football Team esto tiene muchísimo que no se da que un, que, un este, que una conferencia completa que una división completa se meta a playoffs Carson Wentz va a ser su cuerpo y en realidad va a ser Hainaki pues Washington Corren más o menos Esta. ¿Qué está ahí, papá. Que saben de la lesión de Heavis. No sé, no sé realmente de qué salió lesionado, pero parece que lo podrían descansar este partido. Eso fue lo que leí y eso incluye un ground game, donde ha mantenido la ofensiva productiva y en posición para ganar el The la pregunta ahora es de pulgadas? es lo que it's yo it's sé del de, de señor Jalen Hurts no sé ustedes I qué información tengan Sí, ah, pensé que iba a correr me equivoqué fanga el Pro Bowl? ¿Cómo vieron a los Pro bowlers nos faltaron no yo digo que nos faltaron Está Van a intentar correr Washington. Están Fred Warner, Nick Bosa, Trent Williams, está la nuevo Fanga, Kyle eh, Juchek. No, no creo que más se me olvida, pero nos faltó ahí Drew Greenlow y nos faltó Christian McCaffrey. como que no estuvo McCaffrey? Debieron de llevarse por lo menos a 9 de ese Mínimo, y aunque están ahí en segundo equipo, pero ¿cómo McCaffrey va a ser segundo equipo? O sea, no me digan eso. Yo. Faltó Greenlow, faltó McCaffrey. Yo digo que también podía haber sido eh, primer equipo. Vivo Samuel con todo y de ambos, de su lesión. Dice. McCaffrey está en la Pro No está, sí está, pero está como suplente. No, no, no fue titular y eso es un robo en descoblado horrible. Ches, un de escena avanzando muy bien ya play. Estuvo, ¿no? 8 jugadores de Dallas y 9 de Águilas. Ni al caso. Tiene más Yardos McCaffrey que Miles Sanders y metieron a Miles Sanders. O sea... ¿ah, ¿Hizo qué? Ya lo tenía atrás. Ahí les encargo, ¿no? Y aún así los Niners fueron los que tuvieron más jugadores votados para el club. Uno good measure on Monday, once the family's all gone back home and Graham has put around the house. Grab the leftovers and sit back and watch the Chargers and the Colts from Indianapolis. Will be a gain of five and that'll make it second down. To throw, it's wins. That's into the hands of his tight end Bates. Ay, otra vez no puede ser. <coughs> In the red zone, just inside the 20. A five yard pass on first down and another five yard connection there. Into the red zone, Wentz. From the right side is going to be caught by Samuel. Wentz, come on, if he gets down, the 15, either the 13 or 14 before he's out of bounds. Están ganando esa yardita extra Ya se acabaron todo el primer cuarto Ahí está el Floki No sé si lo escuchan Dan Suga Dice Será muy defensivo el partido Va a ser un juego muy defensivo, hermano Yo sí lo veo Los errores pueden ser los que cuesten Porque Washington trae buena defensa Muy buena defensa ¡Ah! Esa ofensiva no se las cree nadie, neta ¡Ah! Tienen más sentido de urgencia los de Washington este juego, eso sí, debemos de, de aceptarlo. Washington tiene que ganarlo, sí o sí, nosotros podríamos relajarnos un poquito, ¿no? ¿no? En el sentido de no querer ganar, pero no arriesgar tanto a los jugadores, estando ya tres semanas en los un ¿no? ¿Cómo pa' qué? <tose> <coughs> Venga, vamos a meter a Brock Purdy Ya se me estaba olvidando Hay que meter a Brock Purdy Que aquí no juega tan chido Hemos de decirlo, ¿no? aquí la máquina Todavía no lo tiene bien Bien rankeado, vamos a tener que sacar a Divo Samuel también me olvidaba el buen Divo 19 guión bajo de problemas dice desde tu perspectiva ¿cómo ves en verdad a los commanders? no son un mal equipo pero su ofensiva es es lo que todavía eh, creo que no, no no carbura bien ahí van, a estar en el proceso, tienen buen coach Ron Rivera se más un buen coach siento que son dos equipos este, como Atlanta, ¿no? que tal vez no son tan fuertes pero no, no, no le mides el, el peligro y si te andan ganando el juego. They'll start with a run by Mitchell. En otras siete, Bien. No Va a ser un juego, no va a ser ningún día de campo para los Niners, la neta yo así lo veo. Pero confío en que lo podemos sacar. semana Trowing on second and three. Birdie. The first catch of the game for Judge Kittle. Now, y lo han derribado, pero no antes de que lo logren hasta los 45. Casapitas 42-30. Dice. Los commanders no son un flan y con el hecho de quitarle el invicto a las águilas les da mucho mérito. Sí. Ese es el único equipo que le ganó a Filadelfia la temporada. ¿Sí? Este es pues ahí les encargo, ¿eh? no, no es cualquier. Cazaplutas, ¿cómo estás, hermano? Saludos también. Pero sí tiene toda la razón. Eso les da un, un, un nivel de, de peligrosidad a, a, los, a los commanders que ahí les encargo. Todo por tierras Malones contra la corrida del Washington. Por ahí fue por donde le ganaron a Filadelfia. No sé si se acuerdan. Corridas. A ¡Touchdown! ¡Sí, señor! ¡Touchdown, 49ers! ¡Touchdown! ya estoy bien alucinado, nunca como un montón de cosas. Entró en la semana 13 es número 13 El Super Bowl es en Arizona, él es de Arizona. Gran pase, no pueden es un tanque. Pregúntale a los hijos, que carmelo. Gracias mi casa frutas, gracias. ¡Qué buena llamada mi Pablo! Sí, les había estado corriendo, corriendo, corriendo Atacando el centro y no se la esperaban por fuera A ver si este año hay torneo de sneakers. Si sí, fue Sneakers quien lo organizó el año pasado y me entré y me eliminaron en la segunda ronda. Pero si se vuelve a abrir el torneo, no sé quién me avisó. Si este, sí le entro y me voy a poner a entrenar. Que ando bien, pero bien mal la motivación. This to McLaurin Tienen también buenos receptores los del Washington, eso ¿no? Hay que decirlo. Pausa de los dos minutos. Yo voy a recibir, así que les urge sacar puntos al Washington. Antonio Sou Dice ¿Crees que se complique el partido del sábado? <coughs> Puede ser, es que ahí hay, hay varios factores Antonio, por un lado que Yo siento que los Niners Shanahan allá en los juegos cuando los va ganando Cuida las ventajas Acá que ya tenemos playoff Va a querer cuidar a los jugadores Aunque dijo bueno, él dijo que no iba a descansar a nadie A menos que fuera muy necesario este, Siento yo que eso puede pasar Que Shanahan ya no quiera arriesgar mucho Lo cual considero que sería un gran error the 0-4 pero se puede complicar si eso pasa creo que es que Washington va a salir a jugarse la pared y hace un playoffs adelantados perder es quedar fuera ya prácticamente de playoffs este, ganar pues es seguir ahí dentro en el séptimo lugar que es el que tiene en ellos está San Francisco pues si sí, podemos pelear todavía el segundo sit de la nacional pero pero pues, no vas a arriesgar a tus jugadores una lesión por subir al segundo lugar. Que prácticamente te tocaría contra un rival muy parecido. ¿no? Gigantes o Washington. Digo, el segundo juego de localía pues, podría ser el que, el que se intente de buscar... <coughs> ...defender. ¿no? <coughs> vamos a sacar tres estos malditos. Vamos a sacar tres... Dark dice: El sábado, haciendo cena y viendo el partido. tiempo yo. Si sí, el sábado vamos a estar todos ahí con los preparativos y a la vez viendo el juego. Qué bueno, yo sé ustedes, yo lo no, ya tarde. Yo ya ceno casi a las 12 de la noche. No sé por qué razón. De ver la tradición. Dodson. Y de down at about the 16 ya van a ir por el gol de faster passes ah, no they're parar? Vamos a with intelligence found the hole in the zone made sure the quarterback saw him. and was able to make the short catch and put the down marker back to one flushed ¡Oh! out right driving for the goal line but he's marked down short se acabou ¡Sí, non trop jugada ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! heroica de la defensiva la poderosa defensiva de los niners Report. Ahí se quedó en la 1. Antonio Soto. La defensa de 49. La defensa, la poderosa defensa. Yo no se sé, la cambié con el tackle. Nariz había paso y luego regresé. Y ya no sé qué hacer. Corrió y ¡No llegó! Y recibimos game, vientos. Es importante no so dejarnos sacar puntos. Then, night, vamos al back. Time. back out there comes the 49ers offense ready for their second drive. It's a tie football game here. What do you think se cerró, se cerró, se cerró. Y pelaba hasta la First <todos> Dark Suga Dice La mejor defensa de la historia de los Niners Así la están clasificando hermano Así la están así la están clasificando ya La mejor defensa en la historia de los Niners Yo les decía, tenía mucho que no veía una defensa así, neta, neta. Y no me, no me equivocaba Esta defensa puede ser de época O sea, todos los primeros lugares que tiene está muy cañón eso si anda fino por hace ocho días tiré unas cosas que para que les cuento ustedes fueron testigos Contreras, 316. Dice, por fin llegó a la transmisión. como estás bien, F Contreras ya se te extrañaba eres de los antañísimos aquí en Twitch Chido lo que andas aquí que llegaste Puedo cerrado está cerrado está cerrado Ay, yard. Just a yard ¡Están the Tantas semanas, there and it'll bring up no sé Si tú y pero yo también, la neta es que este, ha sido una locura mi vida este año No he parado Pero bueno Ni quejarme hay chamba Mientras haya chamba No hay bronca Bien, bien, bien seis yarditas, muy buenas. 19-bajo de problemas. Dice: Mírenlo por el lado bueno. Somos equipo de playoffs y si nos subestiman, vamos a dar el doble. Correcto. No manches, qué chido, que estamos en playoffs. como el año pasado. Tenía que estar haciendo mis matemáticas locas. Tenemos buena ofensiva y la mejor defensa de la NFL. Es correcto, 19 amigo. Guión bajo de problemas. Muy, muy buen equipo. Dice, estamos listos para la final y más. Ojalá que sí, ojalá que sí lleguemos lejos. Yo espero que. Pues sí. Ay, ¿por qué la lastra otra vez? No, Purdy, no hagas eso Ah, me lo voy a jugar ¿Están de acuerdo? Hay que ir por todas las cuyas, no, somos hombros o payasos Antonio Sol. Dice. Si juega Tela. Dark Sugar. Dice. Si Herz tiene una lesión de impotencia, el único candidato para representar a la NFC son los. ¡Ah! <tose> <tose> <tose> <tose> ¡Sí! Esa no se es la esperaban! Dice. Yo creo que sí. ¿En ¿En la se lastima? Nada más menosprecian en todos los power rankings, no bajamos del cuarto lugar. Oye, el de, el de la NFL nos sí, sigue en segundo que yo, el de la NFL luego tampoco le creo nada. esta ocasión sí, pero... <coughs> Chino. Acabó el tercer cuarto, nos lo echamos todo. <ríe> qué nervios, qué nervios. Es rarísimo partido. ¡Venga, tercera y dos! ¡Venga, Niners! ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Ray Ray McLeod! ¡Sí, señor! ¡Ya prevenía el disparo y toma la barbuna! Pablo, me gustó ver que estés haciendo noticias en los días Sí, ahí en, el, ahí en el TikTok, la subo y la gente like, comparte a, a Instagram y a Facebook. Entonces, síganme en TikTok. Estoy subiendo ahí actualizaciones, cosillas. Todavía no le agarro chido la onda o no me doy el tiempo. Pero está bueno el TikTok también. ¡Venga, venga! Ahí vamos, ahí vamos. Ahora tienen tiempo los Touchdown <clears> to <throat> Robbie Gold now to kick it away. Where you, this will not be returnable. It's out of the back of the end zone for a touchback. Outcomes the of Washington offense as we get a look at the playoff race in the NFC. Well, with three weeks left, they are in one of those three wild card spots, Charles, but that spot is not clinched, and there's not a ton of breathing room for them. So, the bottom line, they just need to focus on winning right now. Yeah, they totally have their eyes open, don't they? They know they've got teams trying to run them down. They can hear their footsteps. The question coaches ask in the locker room. ¿Tiene otra playoff? Si so, ah, this... no, vamos Ya lo tenía atrás. ¡Vamos a I think the defense surprised cool a a Allí en los fangas porque se quedó viendo al horizonte. Finally they get him to the ground, but it's all the way down at the Niners' 14 yard line. 63 yards rushing for him now on just six carries to this point, and a guy that can change the game shows you a glimpse of it right there, taking the ball down inside the red zone. It just tells you how tough it is for a defense. You just hold on all game and essentially hold your breath. Will they a Ah, ¡Riguelo! ¡Sí! ¡La defensa. ¿Qué más ah. Sí, señor. <laughs> Cuarenta y dos. <risa> casi six, pick six, defensa señor, defensa. Defensiva. Bien Greenlow, bien. Greenlaw. Dre Greenlaw. así es Dre. Dre Greenlaw, yo, yo luego lo digo mal. <risa> A jet sweep to start the drive. Ahí está Joa Jennings Vamos a bajarle And todo down. lo que se pueda al reloj Todo Tres ya tenemos Pero si podemos meter siete mejor La defensa señores Ha sido más realista mis, mis simulaciones ¿Eh? Ahí está, métete. está, métete touchdown Brandon Eju, touchdown Fernando Romano Bocardo, 88 Dice, le bajó un poquito a su intensidad Y la verdad es que mejoró mucho Yo creo que más bien le aumentó a la, a la, a la, a la intensidad Pero le bajó a la <coughs> agresividad <coughs> Ya es más inteligente, ya no pierde la cabeza como antes pero con esa intensidad que juega, está cañón el señor Dre Greenlaw. Greenlaw. Greenlaw. Dre Greenlaw. Bien, <ríe> esta, esta, esta fue de Greenlaw. Miren los vaqueros que están ganando las águilas aquí. Dice. Es muy probable que veamos jugadas así el sábado si se le presiona de manera correcta al chavo con apellido cervecero jajaja ja, ja, ja. El cerveza alemana. Alemana. Puede ser, hermano. Puede ser, ¿cómo puede pasar? Antonio Soho. Dice. Ponla en top 5 de canal 49. Sí, sí. Ya también voy a hacer el top 5 de Madden. Verás, también tendría que hacer yo mi top 5 de Madden. Oye, no es mala idea, Antonio. ¿sabes? Podría ser menos un top 3 para que la banda que no se mete vea de lo que se está perdiendo. No, no, no, no, no, tercera y pulgadas. El third down today. No problems to this point. A perfect five for five. They're looking at third and a few inches. Gonna throw. Ay, sacó, set up the screen. Sacó for la. Sacó la dominguera. No me la esperaba. Sacó la dominguera. No me la esperaba. of 11. Win. ¿Dónde papá? La leí, la leí bien <risas> Me la quiso aplicar otra vez Y pues a donde Harry ahí. Pausa <tose> oh, de los dos minutos señores <tose> Axio Extraplug Welcome to the family Xavier ya llegamos a los 8000 en, en YouTube, señores Tenía que darles ese anuncio La verdad estoy muy contento Muchas gracias a todos, ya somos 8 Suscriptores en YouTube Y los que faltan Ahí está Bosa ¿O es Armstead? Armstead, bien No está Bosa ¿Por qué no está Bosa? ¿Por qué no está Bosa? Así sí está, pues o sea, ahí está. chaval sí. chavales! ¡Warke también! ¡Qué temporada está dando! Salió por protocolo de conmoción. Pero, este parece que se va a jugar el domingo. ¡Nada! el sí, señor! ¡La defensa una vez más! Charles ¿Dónde papá? ¡Venga señores! ¡Venga! ¡Venga! ¡Casi tardito. ¡Es <coughs> su último tiempo los Commanders o el segundo, no sé cuánto último equipo! ¡Es el último! ¡Es el último! ¡Es ¡Es Oh, no llegué. Será una ya, ¡Sí! No tiempo! ¡Venga, Chuis! a Chuis! Señoras y señores Ya está ¿Qué? ¡Ah! ¡No puede ser! no, ¿Quién fue? ¿Ronskin? ¡Ay! ¡Tercera y diez! ¡Qué ¡Qué manchados! Commanders oh, out the nickel Me pegaron Eso es castigo Dudez al pasador, dudez al pasador. Ah, interferencia de pase bien esos primeros días automático. Sí. Si pues sí se adivina, Maden haciendo de las suyas por millones, ocasión. Siempre lo hacen, siempre lo hacen. Ah, la abono ahí estaba. Ahí, yo <risa> They're still taking shots. Not content to sit on this lead at all. And to me, it raises the question of what's right in this game nowadays? Do you sit on the ball and run it because you have enough of a lead? Or do you try and extend it because you always feel like the other team can come back? Extend it have some fun. On the counter, Mitchell, he is taken down at the 21 after a short gain of two. Todavía guess the simple a chance. We've seen it happen in the game of football. Doesn't matter quiero una más, por eso no pido el tiempo fuera. The 49ers A good goal. Vamos por la anotación. ay Yo no se me dio. <tose> And goal, purdy. And the chalk, touchdown Brock purdy. purdy Sí señores sí. this is <laughs> centro centro está touchdown o Russell Wilson or Josh Allen at this stage of his career. He got a youth on his side. Those young legs. He put them to good use there, didn't he? <coughs> Gold señores <with coughs> a está And the lead down to three touchdowns at 21. So that drive spanned five plays. And it's finished off with a five-yard touchdown run. After the touchdown, it's right <coughs> <out> away. <the coughs> <coughs> Algo así va a quedar, yo digo que algo así va a quedar, ¿no? La neta, no está tan descabellado el pronóstico. ¡Defensa, señores! ¡La defensa! Brock Purdy, George Sheeran, todos. Nah. ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué me da, chavo! ¡Exacto! Se acabó. Ay, más. Nada, se acabó, señores. Sí, y Bosa le dio su recuerdito. Señoras y señores, el pronóstico de Canal 49. Los 49ers 28, los Commanders 7. Defensiva Ataque terrestre Rock Purdy Todo señores Todo combinado la Dre, Dre Bien Que balance de, de, de bien No perdimos balones Robamos uno Ahí está Queda una yardita de la 100 Pero bien y a seis de por tierra, bien, casi, señores, me faltó tener una posición más, me hubiera sido otras estadísticas. Señoras señores, gracias a todos por haber estado aquí, Antonio So, Casaplutas Fernando Bocardo, este, F. Contreras que regresó, el, el, el buen Divo, Dark eh, Suga, vamos, vamos a ganar el sábado, señores, aquí ya lo vieron, ya lo vieron, señores, aquí en Canal 49, y pues bueno. Nada más que decir, felices fiestas a todos, señores, feliz Navidad, un abrazote, ¿no? Ya ahorita aquí en YouTube es sábado, ya están a punto de, de, de, de, de preparar todo, este, no sé si lo va a subir viernes o sábado, pero bueno, Antonio a todos los que están aquí en Twitch, feliz Navidad, señores, cuídense mucho. Adiós YouTube. Adiós Twitch, adiós YouTube. ¡Con Nos vemos en la siguiente, nos vemos el, el sábado para el juego y plática post-game, ya para darnos bien el abrazo a todos. Y pues bueno, vamos por la victoria. abrazos a todos, me despido, cuídense mucho. Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. ¡Go Nighters! 40 y 2.30. Feliz, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos!